Muchachos, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos este masito que te puede llevar a rango infinito. Es un mazo que su objetivo generalmente es incomodar bastante al oponente, ponerlo en aprietos, ocuparle sus ubicaciones con cartas inservibles, inútiles y así poder ganar partidas. Muchachos, antes de pasar a hablar sobre este masito, igual dar los créditos respectivos, ya que este masito no lo he creado yo. Este masito es de Blue Patata, que es un usuario de Twitch. Y este mazo yo lo vi en el stream de Bad Mesa, que él también estaba jugando el masito. Así que una un abrazo y un saludo para ustedes dos. Como ya decía muchachos el objetivo de este mazo es el de incomodar bastante Este mazo he visto ya dos jugadores que van llegando a rango 100 con este mazo Lo cual ya me hace creer la verdad que este mazo es bastante bueno Este mazo tiene mucha estrategia por medio Hay que jugarlo bastante la verdad para poder entenderlo bien Porque no es fácil a pesar de que ustedes pueden ver que hay varias cartas simples ahí Pero la verdad hay mucha estrategia Como ustedes ven hay eh, elementos disruptivos acá dentro de este mazo Hay elementos de traslado de cartas al otro lado hay elementos también de, de, digamos de, de devolución de cartas a la mano. Todo, hay muchas cosas acá de, la, de las cuales eh, tienes que estar este, muy atento porque toda esta combinación de cartas va a ser de que tú tengas unas victorias muy épicas. Comencemos explicando entonces carta por carta a Este masito, muchachos, tenemos aquí Entonces a The Hood, que esta es una de las Mejores cartas también que tienen que tenemos en el Juego, donde sirve en Bastantes mazos, sobre todo porque Va a ser sinergia con Viper, The Hood Te va a dar un demonio 1-6 que lo vas a Poder jugar de repente en el último turno Y lo otro es que Viper también puede Trasladar a The Hood a otro lado Recuerden que también que hay ubicaciones donde también Si en caso no te sale Viper, puedes Sacrificar a The Hood, puedes sacrificarnos en Volmir Puedes sacrificarlos en el el dominio de la muerte, puedes sacrificarlo también en el altar de la muerte o sea, hay muchas maneras de las cuales te puedes deshacer de The Hood. o también en la torre Oscorp, no en la torre Oscorp pones a Dehut. se pasa al otro lado también, así que todas esas cositas que puedes hacer con The Hood son bastante buenas y hace que sea una carta muy útil en este masito que justamente el objetivo es trasladar digamos cartas inservibles y ocuparle digamos los espacios no al rival e incomodarlo bastante, luego tenemos a Iceman que esta es una de las mejores cartas de coste 1 del juego que también es una carta control y lo que va a hacer es subirle el coste a una aleatoriamente no a una de las cartas que tenga en la mano del oponente puede subirle justamente el coste a una carta de combo del oponente y con eso le puedes matar la partida yo he tenido situaciones donde yo he perdido partida justamente porque un Iceman enemigo me subió el coste de, de energía a una de las cartas que tenía y con eso no pude hacer nada y finalmente terminé perdiendo luego tenemos a Titania que esta es una carta muy buena que generalmente la vas a querer jugar en el turno final o que también puedes hacer algunos combos Interesantes para poder bloquear digamos eh, cómo se dice la, la ubicación del oponente así que está muy Interesante ahorita les voy a decir un poquito más sobre Titania pero generalmente o se juega en el turno Final o se va a jugar de repente Con la función de bloquear la ubicación de algún Oponente luego tenemos a bestia Que esta carta es muy clave en este mazo Bestia puede volver a subir Digamos cartas en este caso de Dentro de la ubicación donde lanzas a bestia Por supuesto puedes subir a cartas como The Hood, Iceman puedes volver a subir de repente una Viper a una Polaris, a un Debris ¿no? y así cuando van a a tu mando van a costar uno menos todas esas cartas y luego las puedes volver a lanzar el siguiente turno, haciendo que sea muy incómodo para el rival, o sea tú puedes lanzar una, digamos ¿no? que, que hay una ubicación digamos que te dio raptores o te dio ardillas y lo que puedes hacer es que digamos que si lanzaste Viper una vez lanzas avis y luego puede ser que puedas lanzar Viper de nuevo en otra ubicación y le mandes otra ardilla en otro lado y es una cosa muy interesante, como también puedas tener una debris que puedas lanzarla dos veces y eso pues le va a poner rocas en todos lados, digamos que los mazos de Thanos eh, quieren, ocupan mucho mucho más rápido digamos las ubicaciones y acá debris es muy letal para para un mazo de Thanos así como Viper también porque justamente lo que Thanos necesita es espacio para estar poniendo varias cartas o para estar jugando sus gemas y lo que hace acá es ocuparle espacios mandándole cosas inútiles así que es muy muy posible que te pongas por delante de un Thanos si es que logras hacer todo eso luego tenemos a Mojo que justamente como este mazo se encarga de llenarle la ubicación al oponente con cartas inservibles pues pones a Mojo en ese lugar y pones cartas tú también ahí en esa ubicación y vas a tener un Mojo que va a tener eh, en total 8 de poder ¿no? más 6 de poder justamente cuando tiene 4 cartas de la ubicación del oponente ¿no? y 4 cartas de tu lado eh, se cumple esa, esa condición en Mojo que está en esa ubicación y simplemente se va a bostear. Luego tenemos a Viper que es una carta también que se encarga de enviar eh, cartas inútiles al otro lado en este caso de Hood o puede mandar una piedrita de y también la puede mandar al otro lado O puedes mandar en el último de los casos Puedes mandarle un Iceman también al otro lado tal vez De repente para que más que todo incomodarlo Al oponente y ocupar espacios con cartas de poder bajito, ¿verdad? Luego tenemos al Green Goblin, que esta es una carta buenísima viejo, es una carta la verdad que puede hacer que el oponente se, ve, se sienta muy incómodo porque a veces te juega tres cartas en una ubicación ¿no? o te juega dos cartas en una ubicación y luego ahí lanzas el Goblin y justo en ese turno el oponente te juega una sola carta en esa ubicación y con eso el Goblin tapa digamos termina de tapar la ubicación del oponente y ya no lo dejas jugar más y eso te puede dar mucha ventaja dentro de la batalla así que goblin es muy bueno y ojo que acá en turno 4 puedes combinar a goblin con titania también haciendo digamos que el oponente le llenes una ubicación puede ser que el oponente tenga dos cartas nada más en esa ubicación y no vaya a jugar ninguna carta ahí tú lanzas a, Go a titania y luego lanzas a goblin y esas dos cartas se van a pasar al otro lado y simplemente le llenas la ubicación al oponente es un es un turno bastante bonito Me gusta mucho jugar así también y eh, es muy divertido la verdad poder hacer eso luego tenemos a debris como ya les he dicho es una carta que incomoda bastante eh, justamente tirando piedras también al lado del oponente no solamente a tu lado sino al lado del oponente también lo cual hace que el oponente pueda jugar Digamos con, con mayor precaución al momento de eh, llenar ubicaciones Debris es una gran carta Incluso como ya había mencionado también en otro video Debris también es un gran counter de, Th de Galactus perdón, Y también medio medio de Thanos ¿eh? Porque como les digo Thanos necesita espacios para poder desarrollar y poder colocar gemas Y lo que hace Debris es incomodarlo bastante Incluso Debris podría poner una roca digamos en el lado de un Lockjaw Y así le quitas una posibilidad menos de poder high trolear algo fuerte Al oponente que esté jugando Thanos luego tenemos a Polaris que también es una carta muy buena con un muy buen poder para el coste que tiene, es una carta disruptiva y que va a servir en algunas ubicaciones, va a ser muy clave incluso en algunas ubicaciones, hay ubicaciones que te destruyen la carta si la mueves a esa ubicación por ejemplo que no recuerdo el nombre ahorita de la ubicación o también tienes una ubicación también donde se puede jugar una sola carta nada más, que ahí por ejemplo en turno 3 si juegas a Polaris le puedes trasladar una carta de coste 1, se la trasladas a ese lugar y con el poder que tienes tú es bien difícil que te puedan ganar, así que por ahí Polaris es una carta muy bonita Es una carta muy, este, muy necesaria En este mazo también Que logra incomodar bastante al oponente Lo otro también que se usa Polaris Es para poder trasladar una carta baja del oponente Hacia una ubicación donde se encuentre Mojo ¿no? Y así también ayudas a que se cumpla el requisito De que Mojo pueda bostearse con más 6 Luego tenemos a Shanshi. Que es una carta counter muy buena También que se usa generalmente Para no situaciones donde te van a jugar En el último turno O donde ya se encuentren presentes en el último para el último turno turno, cartas de coste 9 más de poder y pues shang ahí va a eliminar todas esas cartas que se encuentren ahí, la verdad sirve bastante te gana muchas partidas, luego viene una de las cartas menos jugadas de este juego que incluso últimamente la bostearon, le pusieron más uno de poder para ver qué tal y en este caso estamos hablando de Spider Woman que esta es una carta que generalmente puede llegar a trabajar también con el Doctor Octopus pero si no, puede trabajar con todas estas cartas que tú le has puesto digamos ahí, no eh, digamos que te has obstruido y has puesto cartas inútiles de repente puede bajarles más el coste de esas cartas o también digamos que puede bajarle pues el coste a otras cartas también que haya puesto el oponente en otras ubicaciones y puede ayudar a ganar la partida o sea eh, Spider Woman si es que el oponente tiene una ubicación llena es como si fuese una 5-12 en lugar de ser una 5-8, porque le quita menos uno de poder a cada, una, a cada una de las cartas de la otra ubicación Spider Woman realmente su valor incrementa a medida de que haya más cartas en la ubicación enemiga, mientras más cartas hay el valor de Spider Woman crece mucho más para jugar jugarla ahí, esa es una carta que ahora últimamente me está agradando jugarla bastante, es una carta bastante bonita, y luego tenemos al Doctor Octopus finalmente, que esta es una carta también con un gran poder, pero obviamente también es una habilidad que te puede castigar el Doctor Octopus pues eh, lo que va a hacer es, lo, si lo lanzas en una ubicación vacía, lo que va a hacer es traer todas las cartas que tenga el rival en la mano, en este caso cuatro cartas como máximo por la ubicación, y ahí puedes romper muchas estrategias de repente el rival eh, quería jugar algunas cartas en el último turno ¿no? como una forma ya de poder ganar y tú le estás jugando al Doctor Octopus y le estás quitando, le estás rompiendo toda la estrategia al jugarle por anticipado esas cartas que de repente en ese momento no van a servir, por ejemplo puedes jugar una Shuri tal vez y de repente tú por ahí le puedes sacar no sé, les puedes sacar un Taskmaster o le puedes sacar un Arnim Sola no que son cosas que él quiere jugar de una forma más controlada para el turno 6 y terminas poniéndolo ahí y termina de repente haciendo algún estrago incluso Doctor Octopus acá puede servir en esta ubicación donde se destruyen todas las cartas que no puede haber ninguna o también puede servir en esta ubicación donde las cartas se pelean en sí y la que tiene el poder más alto gana generalmente Doctor Octopus tiene un poder bastante alto para poder ganar en esa ubicación o también se pone en ubicación por ejemplo ejemplo como el laboratorio de shuri en laboratorio de shuri doctor octopus también logra eh, que duplique su poder pero las cartas que están arra que está arrastrando no van a duplicar su poder entonces hace que doctor octopus también tenga una gran ventaja ahí así que ave en mucho en algunas situaciones doctor octopus puede ser muy crucial para poder ganar la partida y bien muchachos y hemos examinado todas las cartas y ahora sí pasamos a los gameplays Ey, ey, ey, vamos perro estamos bien o no estamos bien Ojito ahí, eh. Con ese mazo, déjame, déjame jugarlo para decirte qué tal va. Pero yo he visto gente llegar al rango 100 con este mazo, eh. ¡Uy! No te juego con Nalgidan. <ríe> no, Nalgidan, no me hagas esto. Es que recién estoy jugando con este mazo, eh. Estoy jugando con este mazo, eh. Estoy jugando con este mazo. Nadie quiere hacer NAP. Todavía no, todavía no nadie. Espera, tranquilo. Tranquilo Nalki, tranquilo. Oh, el Elysium, weón. Ya. Yeah. No quiero soltar muy rápido las cartas acá. Ok, vamos a jugarle. Uno ya no puede ser mal en eso, tío. Tú eres, es que tú eres demasiado amable, creo yo. Conmigo nunca, nunca eres así, pero con las chicas, cuando te vas a, a ver a Morán, a todo. Ahí sí, viejo, te sale todo lo caballero, ¿eh? Ahí sí le sale el espíritu de ayuda, viejo. Ah, la mierda, claro, pues este man tiene Thanos. Este man tiene Thanos, le ha salido todo. Puta, ¿está jodido ganarle? Bueno, puede ser todavía, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Torrefis, puede ser Aero también. Va a tirar dos piedras ahí o una nada más. ¿Qué gema había ciclado él? No me percaté. Creo que lo otro es... Esto es mejor, creo. Ok. Mm. ¿Qué tenemos, viejo? Vamos a ir jodiendo loco. Que... Nice. Está súper buena la cosa acá, ¿eh? Va a ver. Okay. Hasta ahí todo está bonito. Ay, Espérate, ¿eh? ¿Qué puede salir? Es que todavía no Es que todavía no Ok A ver Nalgi Tú me dijiste Snap eh? Vamos a ver si quieres Vamos a ver si quieres tirarlo Bien jugado Y esa hueva... Está madre, me faltó algo mejor para poder ganar muchachos. Espérate. Ya, okay, yeah. péate, pero el orden da igual, verdad, o oh, sí. Ay, me ganó por poquito Estuvo cerca eso, eh Pues está bueno para ponerlo acá Muy bien Vamos, despacio. Mm. Ya, eso está bonito hasta ahorita Se le puede tirar también Green Goblin a la izquierda igual Va a ser más miserable su vida Hoy... Oh, Puede ser que tenga la chica esta, ¿verdad? Mira, si él me tira un... Si él me tira Viper, ¿o no tiene? Vamos a ver si es destrucción o de cosa. Es viejo. Sunspot. Dimo, ya. Mmm... Me gustaría jalarle el demon a la, a la, a la derecha Puede jalar esto acá también Claro, puedo, acá tengo más posibilidades de jalar eh, Uno de la, del medio a la derecha Y si quiere tirar Viper me puede regresar uno de esos ¿Sí o no? Mm, ya salgo yo primero Bien, jaló el sunspot Volven ahí que no se va, mamá. No y ahora ya no vas a. está más complicado ahora sí para él. ¿Octula por acá? Bien. Sácale por favor cositas pequeñas, please. Coolen? Ya. ¿Vamos bien ahí? Estoy con mala suerte, estoy salti ahorita. Oh. Estoy salti acá, oh. esto no es así, eh. Mm, ¿qué puedo hacer acá? Salió justo, salió tiempo. A ver, si tiro esto aquí, puedo ganar. Y si tiro esto acá después, puedo ganar también. Más o menos, acá va a quedar 7 de poder. Va a llegar a 9. Esto acá va a quedar en 8. Si no tiene nada más que, si tiene un onslaught o, o alguna otra cosa para potenciar Blue Marvel, ahí sí pierdo. Pero si no, se puede ganar, eh. Ok, ya está. ¡Eso! ¡Let's go, baby! Victoria. Ahí estamos, eh. Tum, tum, tum con su cafecito. Pan con mantequilla. Rico, viejo. Vamos a ver. Mm, tun, tun, tun, tun, tun. Claro, viejo, como buen peruano. Como buen peruano igual se come su pan con mantequilla, como debe ser. ¿no? Su madre, Mmm. pararán. Uh, Polaris acá está uy, cara, uh, perro, perro, perro. Dime, por favor, que voy a poder hacer esto. Vamos a ver qué hace. Unas cosas locas, dice en la mañana, dice. Cosas locas, Joto en serio cuenta cosas locas. Ese era interesante, Joto entonces, viejo. Uy, tome no J. Bien, bien, porque si lo ya, si le tiraba a Lisa, era el colmo ya. ¿Estamos bien? ¿Estamos súper bien acá? Igual este sale por cero, ¿verdad? No, bien. Eh. Shuri. Esto va a estar complicadito, ¿eh? Dime por favor que no va a lanzar al medio, please. Dime que no lo va a hacer. ¡Dime por favor que no lo va a hacer! ¿Qué sería lo otro? Izquierdo Octula Hay varias opciones acá buenas, ¿no? Porque yo le rompería el combo... Tiene siete cartas en la mano, ¿eh? Sí. Ok, vamos. Ah, sí tiró, ah, sí, tiró al medio, ¿eh? Está bien, está bien. Tiró al medio el hombre, ¿eh? Sunspot. Ya. Estamos bien, ¿eh? Sí. ¿Eh? aguanta <risa> aguanta anda. bueno está bien esto no acá no esto acá sí creo 22 esto ya sube a, baja 20 y listo ¿no? es más acá si sí queremos con la pana hacemos esto de acá y se va Titania para este lado y deberíamos poder ganar sin problema ¿eh? <risa> uy viejo el pata va a jugar no pero por qué pero por qué te fuiste por qué te fuiste viejo por qué te fuiste <risa> Cómo está mi niño, qué dice. De un problema más fundamental dice, ajá. Ah ya, ah lo que quiere Mesa es que ponga el título, o sea y quiere que ponga su nombre, él no quiere que lo ponga a Blue este, a Blue. Mira que Blue Patata es el, el, el dueño del mazo, que es el que le presentó el mazo a Mesa. y Mesa, qué dice, copión, ese mazo es mío dice. ¿eh? Ojo, Blue Patata, ¿dónde estás viejo? Eh? Acá tienes una contrata a tu abogado viejo que tienes una puede ser una demanda millonaria aquí por derechos de autor ¿eh? te digo nomás bien mi niño ese bien para ti en qué momento comienza una infidelidad ya es que hay grados verdad o sea a ver hay personas que conversan tienen uno todos pueden tener amigos no pero qué pasa cuando tú al amigo le dices para salir porque seguramente te gusta el amigo en el caso de la chica no le dices a su amigo para salir y eh, no le dice nada a su enamorado. Ahí ya puede haber un problema ya. ¿Qué pasa si el enamorado descubre eso? Sin que haya visto nada, sin que haya sin que se haya consumado ningún acto de infidelidad. ¿Qué va a pasar ahí? Seguramente el tú que Tú si fueras el enamorado de esa chica, que le vas a decir, oye, ¿por qué has salido con esa persona? No me has dicho nada, ¿no? O sea, sales escondidas con un hombre, ¿no? Y, y de repente te dijo que iba a ir a la fiesta con una amiga. Y peor todavía, ¿no? Espérate. Imagínate que hubiese, te hubiese mentido y te hubiese dicho voy a la fiesta con una amiga y de se descubras que se encontró realmente con, una, con un hombre, ¿no? No se encontró con una amiga realmente. Entonces ahí también la cosa se vuelve peor. Así no haya hecho nada con el tipo, así se haya encontrado nomás con el tipo, haya conversado con él y no haya pasado nada, igual ya hay una cosa mala ahí. Por la ex esposa. Pues si es su ex esposa, si está soltera la chica Pues no, no sé No le veo nada de malo que, que tenga Ahora, la pregunta es Ella está atraída por ti también Y lo otro es que eres el amigo del, del ex esposo Si eres muy amigo de él, ahí piénsalo eh. O sea, igual la amistad de repente Por ahí se puede joder Eso sí, tienes que tenerlo en cuenta O sea, tú tienes que ponerte En, en el lugar de él y preguntarte Si te gustaría que tu amigo Espérate a ver qué voy a hacer Acá no me conviene Bri? Que situación más pendeja Ah pero espérate Acá puedo tirar Beast Y puedo regresarlo Al Demon nuevamente ahí Puedo doblarle su vida ¿Verdad? O puedo lanzarlo Después un 0-12 De todas maneras eh. Nada weón Me había olvidado De la Tilan. Uh, está jodido Ganar acá No sé si es porque estoy de medio desconcentrado ahorita. Pero bueno. Va Ya. Haga ah, el snap, dice. Entonces hay diferentes eh, nive niveles. Yo creo que la infidelidad es cuando ya se consuma el acto. Pero si no se consuma. Digamos que no sé, si, no sé si, si llamarle infidelidad. Debería tener otro nombre eso, ¿no? O sea... No sé, si es como que una forma de traición a la confianza. O sea, desde que te, desde si te miente, por ejemplo, ¿no? Desde que te miente, por ejemplo, ahí hay una cosa grave, ¿no? Y si y si hay un acto consumado de es infidelidad, eso ya pues ni hablar, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Una infidelidad, para mí al menos, se consume el acto, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, se encuentra con un tipo, no te dice nada y tú descubres eso... Pues es como, es como el hombre, ¿no? El hombre se encuentra con una amiga, con alguien que le gusta, ¿no? Y, y le dice y después a la enamorada se entera o por ahí lo vi, la, la amiga de la enamorada lo ve justamente hablando, ¿no? Este, O sea, te vio hablando con esa chica y le dice a su enamorada y luego otro enamorada te pregunta Oye, ¿y en dónde estuviste tal día a tal hora? Y tú le dices, no, sí salió un rato a comprar y te dice, oye, pero si te vieron ahí hablando con una amiga, ¿quién era? Ahí ya te jodiste, ¿no? ¿Cómo, cómo te defiendes con eso? ¿Cómo te defiendes con eso? Está difícil, ¿sí o no? ¿Cómo te puedes defender contra algo así? Con el pata este, un bon, Jugó todo. No me sacó el demonio, bon. Pinche demonio, no saliste, bon. Armor. Claro. O oh, si no es Shang-Chi, es Armor para joderme de Shang-Chi. Yo puedo llegar a 10 nomás, no puedo llegar a más. Eh, no tengo forma de ganarle acá, ¿verdad? Tiene solamente dos cartas, nada más viejo. Tiene dos cartitas, nada más. Sí, pero solamente estaría tirando una, una carta y dos. O sea, no. Lo otro, espérate, lo otro es que, como dice, banda, acá puedo hacer esto y puedo hacer esto de repente. Pero si tira, si tira aero, bueno, en todos los casos si tira aero igual pierdo yo. Vamos a ver qué hace. Tiró dos. ¡Oh! <ríe> <ríe> <ríe> ¡Viejo! ¿Qué pasó acá? <ríe> Su propio Jaggernau, viejo. Me dio la victoria. El Jaggernau está trabajando para mí, viejo. Este es mi, mi, mi empleado, el Jaggernau, ¿eh? ¿Qué diferencia había con lanzar Viper primero, eh? Ah, a ver, porque al final él tenía la prioridad, ¿no? Él tenía la prioridad, perdón. No entiendo cuál es la diferencia. De haber lanzado Viper primero con no haberla lanzado. A ver, esto acá. Pero es que es lo normal. La Titania no la movías, dices. Pero es que la Titania se fue por... ¡Ah! Ya ya te entendí lo que quisiste decir, ya tenías razón. Viper primero para la Titania ponerla a mi lado. Pero ¿sabes algo? Igual necesitaba que esa Titania se vaya a la derecha para que así pueda llenar el, el spot completo para que el man este del... Eh, ¿Cómo se le llama? El, el mollo se pueda bostear, ¿eh? O sea, igual fuera de todo, si es que él no hubiese lanzado Blue Marvel no ganaba la partida. Le salió, le salió una buena, una buena cosa eh. Ok, ¿salió bien? Espérate Todo así mejor Ok, estamos bien Tenemos un montón de cosas para jugar ahora Listo eh, pero por pues si no hablar más con la ex Tampoco está mal, dice Al final de cuentas edición de cada uno Sí, también, también, también O sea, una cosa es que no hables con la ex Otra cosa es que tengas, que hayas terminado mal la relación O sea, que se, se, se odien o cosas así, ¿no? A eso me refiero más que todo. Pues esto está bien acá. No, no, perdón. Puedo tirar esto perfectamente así. Y esto jugarlo para acá. Ya. Vamos a hacer eso una vez. Ese man no decidió jugar nada más, Juan. Más adelante probablemente, Championita. Ahorita no. Es algo en lo cual no no estoy pensando todavía, pero seguramente más adelante será. A ver, esto así, Titania ahí, no va a poder lanzar más de una carta. Eso está buenísimo. Ok. Yo tiraría esto acá de todas maneras, eh. Es que él tiene, él tiene la prio, ¿verdad? Yo tengo la prio, digo. Justo cuando no necesito la prio. Acá se le puede tirar a ver qué cosa va a salir. Yo tengo Prio acá. No, vamos a ver qué sale. <ríe> Oye, ¿no tiró? LOL, mira, ve. Mira de nuevo, Shang-Chi, oh, esa basura. Oh. La voz de encima le sale. Licha, ah, viejo. Galactus tenía el grid y este viejo tira magneto, crees tú? Si tira magneto, pierde si tira aero, 12, 20... Sí, igual le podría ganar Es que se puede ganar, o sea Una carta Ah, mira, el chabón Está bien, compadre Con razón que dice el snab, ok, está bien Es que no tengo algo mejor que hacer acá que no hacer esa jugada ahorita. ¿Qué dice ahí? Tío, eh, el tío no va a invitar a todos a la boda, dice. Yo no hablo con mi ex para nada, dice. De repente en el caso de la mujer, no sé, pues no. No sé si sea algo diferente a, al caso del varón. De repente para la mujer es más difícil hablar con el ex porque de repente el, el man sí está como que más propenso a regresar a la relación. Que son más, que se, se suelen descontrolar más, ¿no? No sé. Hay casos y casos también, ¿no? Generalmente entre un. Entre una ex también, la ex, la ex generalmente no se va a querer meter en la relación de nuevo. En cambio, el hombre. A veces se quiere meter... Es más fácil que un hombre se meta a, entre una relación a que una mujer se mete en una relación, creo, cuando es ex, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué tienes. Dale, viejo. O sea que va a buscar High Roll, viejo. Ok. Igual se gana, viejo. ¿Qué estaba buscando él? Eh, lo único que le... Ni siquiera Thanos le salvaba acá No había nada que le salve acá, eh perdía de todas maneras ¿Qué estamos hoy? Oye, estamos jueves, goón Qué rápido se pasa el tiempo ¿Y este pata? ¿Qué, ¿qué le pasa, bon? ¿Todo bien Todo bien en casa, viejo Todo bien en casa Todo bien en casa Para hacer snap en turno 1 A ver qué cosa tienes acá. ¿Tienes Killmonger? Eh, puede ser que tenga Killmonger, este Geropa. Probablemente tiene Killmonger. Creo que eso está bien. Nivel 26 estás, dices. Oye, juegas bastante, eh. A ver, ¿en qué nivel de pase de temporada vas, muchacho? Vamos. Mmm. Yo le pondría esto, pero perdón. Yo salgo primero, ¿verdad? No creo que no vaya a jugar en otro lugar que no sea ese. Perfecto, ahí está. Gran senda. <risas> Ay, viejo. Qué rico. Mm. <risa> Lo veo bastante bueno La verdad para ese aspecto Ok, vamos a tirar esto acá Mindstone, está bueno Vamos muchacho con todo En la lista Oficial, no había visto Bien, esto va para acá definitivamente Cambiaron los planes aquí Pensaba lanzar Reality Stone Pero Viper está mejor Ahorita acá Es más De ahí puedo tirar Beast Power Reality Stone Oh Vierga Es medio complicada La cosa acá ¿Eh? ¿Cómo hago para, para ganarle a la derecha? ¿Tengo alguna manera de ganarle a la derecha? Creo que no, ¿no? Tengo que tratar de llenar esa ubicación como sea. Pero está se la piensa bastante, ¿eh? ¿Quinjet? Mm, ya. Ahí al menos con Lockjaw no lo dejamos ciclar tanto. Ya no le va a valer tanto la pena ahí. Incluso podemos poner ella acá. Listo, se jodió. Perfecto, o se va para el otro lado. El Sunspot es el problema ahorita acá, ¿no? No me ha tocado cosa buena ahorita. Eh, esto me gustaría guardarlo para el final, de repente. Mm. Dominio. Sí, pero esto no es el mazo de Galactus con Wolverine. Eh, supongo que esto podría ser así. ¡Qué suerte tiene este patagón! Elysium Me robó la cartita, ¿no? Lich, Ok ¿Dónde va a tirar a acá? A la izquierda, ¿verdad? Probablemente O a la derecha Acá necesito jugar una sola carta nomás Black. Es que va a depender, ¿no? Pero igual es mucha energía, está bueno mucho poder Ah Pum. Ya le puedo ganar eh Mm, ¡Toma, perro! Se le ganó a mazo de Tano, muchachos Se le ganó a mazo de Tano ¡Let's go! Listo, muchachos Espero que les haya gustado todas las gameplays Toda la explicación del mazo que han visto La verdad es un mazo que no se usa mucho Yo tampoco no lo he visto, digamos, dentro de todo el tiempo que he jugado Del rango 70 al rango 100 En esta temporada La verdad, este mazo no lo he visto Creo que recién lo están jugando Y se está y está agarrando mucha fuerza Porque la verdad, este mazo es, tiene muchas cosas, tiene tech tiene disruptivos no eh, tiene también el, el hecho de poder debilitar el mazo, de, del mazo del oponente el hecho de llenar ubicaciones que esta es unas cosas generalmente que lo que el rival no se lo espera porque justamente no ha jugado mucho contra ese tipo de mazos, así que para los que deseen subir de rangos esta es una gran oportunidad para que puedan de repente poder eh, jugar ese tipo de masitos, este mazo tiene puras cartas de serie 3 por lo que estoy viendo y creo que todas ellas pueden llegar a ser muy conseguibles, si el caso por ahí les falta alguna de repente de re, tal vez eh, podría ser una buena oportunidad de gastar los mil de tokens y poder comenzar a jugar este mazo, lo que sí este mazo tiene nivel intermedio hacia arriba es un mazo medio complicado de jugar la verdad eh, porque hay muchas situaciones en las que se dan y si no tomas la decisión correcta puedes perder la partida así que este mazo te lo recomiendo bastante la verdad, muy divertido muy bueno y espero que puedas llegar a rango infinito con este mazo muchachos, estoy de lunes a viernes por las noches siempre haciendo transmisiones en vivo eh, siempre en la plataforma recuerden que el enlace se lo dejo aquí en la descripción de este video. cualquier duda o consulta que tenga ya sabes la puedes hacer ahí ahí estamos para poder responderte así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti